¿Será que querrá adoptarme, don Rovidio? Porque hay pausa, pausa. ¡Pausa, pausa! ¡Ya vivieron los que están hoy celebrando! Sí, sí, sí, sí. Ay, les les perdonen que vengamos a interrumpirle su programa. No, no, no, no, hombre, no interrumpe. No. No, cada vez que hacemos eso nos llevamos un montón de oyentes de ustedes. <risa> <risa> ya, ya. Yo me disculpo por venir a levantarles el rating. de la verdad. Aquí están con nosotros los agasajados. ¡Aquí están! García y Jorgito Beteta de La Sabrosona. Sabrosona. Pidiendo y poniendo. Claro, ¡Ay, qué ¿sí? camarón sin cola! Yo soy Jorgito Beteta. Y yo soy Víctor García. Y juntos somos la, la, la Mera Verdad de la Vida. ¡Ah, <risa> bueno ese. a bloquear los sí, cielos porque juntos somos la mera verde no, de la, la vida, vida, vida. vida sí, sí, sí, no? quitarles el audio ahí no eh, ya tengo de fondo las mañanitas verdad para ustedes sé que ah, no la no pueden escuchar ahorita que están ah, las mañanitas sí, sí, sí. <risa> porque no tienen audífonos pero están las mañanitas ahí Ay, muchas gracias pero está al aire cuántos años celebrando de 27, las aberturas? 27, 27 27 años sí. Vic cuántos años tenés Vic casi 7 <risa> No, ¿tú cuántos ah, años de, tenés? ¿De edad? ¿Tú de edad? 18, bien cumplidos ¡Pobre! Ah, 26 26, o sea que Que no había nacido el jovenazo Y ya estaba oh, tu casa, oh, mirá, funcionando Ahora yo te tengo 13 Pero trece. en euros <risa> Por nueve <risa> jorgito ¿cuánto? O sea, yo, ¿desde, desde yo, qué momento de jorgito ¿Desde antes que yo, se llamara la sabrosona? Sí, jorgito, jorgito no? ya estaba en Radio Rumbos uh, Era Radio Rumbos, sí, cómo no Y hace de trabajar en la empresa, digamos, 30 años Ay, o sea, porque primero yo comencé en el programa El Club de los Tecolotes, que se transmitió tres años, y ese fue el que dio la idea para que se hiciera 24 horas la Sabrosona. Y el la Sabrosona con otro corte musical que Radio Rumbos, porque Exacto. Radio Rumbos era más tropical, ¿verdad? No, no, era, era música de Camilo Cés, ah, tú, la la es, mira. Los, los mitos, los galos, así era la onda. Shh. Y a las 10 de la noche entraba el club. De los tecolotes. Ahí donde... Entonces dijeron, oigan, mucha, mucha, oigan, oiga, esa onda está buena. ¿Y qué tal si la volvemos 24 horas así? Y entonces, después de tres años de estar pues, viendo qué, qué se hacía, sale La Sabrosona. O sea, yo tengo 30 de estar ya en la, en, la, en la empresa. Y, y dice Uy, que chica. Víctor no había nacido cuando empieza La Sabrosona. No, no, no. Y, y Jorgito ya tenía 40, ¿cuánto tenía? No. Ya? Porque él, él está cumpliendo hoy 127 años de hacer radio. <risa> Víctor de ni la inventó. Victor estaba como de columpio, una cosa así. El de trapecista. No. <risa> mire. <risa> Miren, vamos a confesarle algo aquí a Víctor sí. y a Jorgito. Nos hemos fusilado unas Nos frases de Jorgito y las Abrosoras. Nos hemos fusilado unas frases. Nos hemos robado. Ya usted o ya las dijeron. Una de ellas es. Pidiendo y poniendo. Pidiendo y poniendo, y poniendo. Y poniendo. Sí, O sea, okay. de repente hacemos aquí el segmento de pidiendo y poniendo, pero sí, siempre dándoles el crédito. Sí. Ah, muchas gracias. Sí, sí, sí, gracias. Sabrosona, sí porque no, luego, luego las la demandas, sí, y nosotros sí, sí demandamos. No, no, no, muchas gracias. Eso les iba a decir que de aplausos si no vivimos. ¿no? <risa> y tampoco de likes en las redes. <risa> o sea, por favor, si van Todos. a hacer las cosas, paguen los sí. derechos. Paguen los derechos. Eh, si me permiten... Eh, Quiero dar una frase de las mías, si fueran tan amables. Ah, ¿sí? por favor. Hola, hola, camarón sin cola y pa'lante, pa'lante como el elefante. Es que siempre quise decirle más música. ¿verdad? Este es el orgirinal. ¿El qué? El orgirinal. Original. El, el original. No, eso quiere decir, pero se equivocó. O sea, cuando David dice aquí pidiendo y poniendo, tratando de hacer la voz de Jorgito, porque siempre dice Hacelo, que intenta hacerlo. Hacer... Hacelo, hacer... No, no, no, no, no, no. Hacelo, no se lo hacerlo, intenta hacerlo. Se va a poner tirantes y todavía. Como... Jorgito, Jorgito, <risas> diga pidiendo y poniendo. Hola, hola, hola, camarón y cola bienvenidos a Pidiendo y Poniendo. me encanta! Ahora, ¿cómo no intentas salir, tú? No, no, me no. Me yo sé venga, que no venga, es venga, exacto, venga. pero lo intentas. No, estoy lastimando la garganta. Ya se chivió, ya se chivió. De zona en zona se escucha más música. Es la fusión. No, la verdad es que es ¿Qué? que eso es o sea son o sea es una institución ya verdad sí, entonces sí, sí. es con todo respeto que David lo dice lo hace no, pero ya teniéndolo enfrente sé. ya, ya no, no le sale ya no, no, no Jorgito ya ya fuera de, de bromas yo yo ya tengo canas eh, no, le <risa> quiero, no le quiero decir de ninguna edad Jorgito ya tengo mis canitas o sea no no soy ningún patojito. pato con chispudo sí. y yo, yo le llevo al doble no, yo, no, hombre, a lo que voy <risa> es que Jorgito ha marcado un antes y después en la música en la radio popular porque Jorgito ha llegado a diferentes rincones, a diferentes barrios, a diferentes aldeas con su peculiar estilo de ser y con su alegría. Sí, cabal. cabal. Entonces, la voz de Muchas Jorgito gracias. es una voz con potestad, es una voz con historia en la radiodifusión guatemalteca. Gracias. Aquí lo reconocemos, aquí bromeamos y pidiendo y poniendo y todo, pero siempre que podemos lo reconocemos. Ah, sí. Reconocemos lo que hacen ustedes en las mañanas con Vic, por supuesto. Muchas gracias. Pero sí, reconocemos a la institución radial que se llama Jorge Beteta, ah, Jorgito ah, Beteta. Ah. ¿No? O sea, lo hemos dicho. Él está en radio AC, ¿acé? antes del COVID. <risa> Se casi que hace, pero sí. A ver, eh, quédate del colocho. Entonces, eh, jorgito lleva 30 años en la empresa, ¿verdad? No? La Sabrosona está cumpliendo 27 años. Exacto. Vic, ¿cuánto llevas tú en la Sabrosona? Casi siete Casi siete Casi 7 años. Empezaste bien chavito, Sí, mano? casi siete años en la, en la Sabrosona. Eh, y la Sabrosona me dio lo más lindo que yo tengo en la vida. Ajá. Conocer a mi esposa. Ah, ¿de verdad? Sí, ¿Cómo? Sí. Eh, mi, esposa, Ella escuchaba. mi esposa era una oyente. No. Ay, bien? Resulta, resulta que mi esposa llamó un sábado Ajá. porque yo estaba sábado de 6 de la tarde a 12 de la medianoche. Madre mía. Entonces llamó un sábado, me encantó su voz y me pidió una de los Ángeles Azules, 17 años. Ay. Y ahí va Don Coche. Ay. Ah, a el terreno. Don Coche, a permiso. Don Coche. Entonces... Empezó a, a platicar, yo le platiqué a ella y nos conocimos y no les puedo resumir lo que pasó, basta con resumir. No, no queremos, que, no queremos que, eh, saber no, Voy a decir yo, en ese momento se la llevó al cinco letras. Sí. No, hombre, sí, o sea, al monte. amamos, ah. nos amamos. Y tenemos un hijo... Y... Oh, ¡Junior! No, ¡Junior! Exactamente. Ay, Eso es lo, lo más lindo que me ha dado la sabrosona. ¡Qué lindo! ¿Y trabajar con Jorgito ¿Cómo no. es? ¡No! ¿Cómo es trabajar no. con Jorgito Yo vengo a responder las preguntas, pero no por compromiso. <risa> <risa> trabajar con Jorjito fue, oh. fue difícil al, trabajar, al inicio o algo, ¿no? Sí. Y te voy a decir por qué. Porque uno se siente inferior a la persona que ha estado Muchísimos claro. años en la radio sí. Pero Jorge tiene una peculiaridad Que Jorge lo hace sentir a uno No inferior Sino a la par de él uh -huh. sí. Sí. Sí. Y, y he aprendido muchísimas cosas Buenas y malas de él <risa> <risa> Me encanta y aclara Buenas y malas sí, ¿no? Sí, no, he aprendido. Aquí, aquí Víctor vino Pesando 140 libras y con pelo Olvídate Ahora pregúntele 195 y sin pelo <risa> Qué no, Pero he aprendido muchas cosas de, de Jorgito, Me ha servido muchísimo, claro, en la, en la vida Y siempre yo no lo tomo como un director Como un compañero Lo tomo como un hermano ah. Porque porque él, él y yo compartimos muchas cosas fuera del aire y no digamos al aire Entonces es alguien muy especial Qué Yo pensé lindo. que iba a decirlo todo como que fuera mi papá Pero no, no, no No, no, no, no. <risa> mi hermano No, la agarró papá. por buena mi, onda Mi papá no era feo <risa> <risa> <risa> No, y a tu papá no le puedes pegar <risa> Y las mañas. ¿Jóvenes, <risa> <risa> Jóvenes, muchas gracias por este espacio que Dios Ay, me bendiga. No. Me siento honrado de estar aquí en Más Música. De verdad, No, gracias. hombre. Toda, no, toda nuestra admiración. Ellos son nuestra competencia. No vamos a decir que los vayan a escuchar, ¿verdad? No, no los escuchen. No, pero bien, ya aprovechando ya no. que están ahí. No, 94.5 están... FM, pásense, pásense. Ahí está, ah, pásense. Cuando no nos aguanten, que se vayan con Gorguito y Víctor. Cuando quieran respirar nosotros que se vayan para allá. Porque ustedes son... ¡La, la mera, mera verdad de la vida! vida. ¡Muchas gracias! gracias ¡Felicidades a la Sabrosona y Víctor García y también Jorgito Beteta que nos dieron el honor de a acompañarnos. ¿A nombre de quién el cheque? Disculpe. <risa> Ahí te voy a decir de quién. <risa> que nos dieron la oportunidad de acompañarnos aquí un ratito. De verdad que son compañeros lo máximo, lo máximo. Me agrada poder siempre saludarlos todas las mañanas ahí con una actitud de nivel. Me gusta mucho, la verdad. Qué bonito ambiente de trabajo sí. arman estos muchachos. Igual otros compañeros más, ¿verdad? Juanca, por supuesto, de aquí más música. Por mencionar algunos, a lo que voy es que teníamos bastante tiempo de no convivir también con compañeros de trabajo sí, tú y yo. y con ellos sí es lo máximo. Sí, nos llevamos muy bien, a pesar que está en el mismo horario, nos llevamos muy bien. Es una relación. Aquí la fregadera se está poniendo leve como es. Ah, no, hombre, afuera somos Se apagan los eso. micrófonos o estamos nosotros fuera de micrófonos y uy, esta uy. fregadera es de gritar en todo el grupo. Qué lindo pertenecer a, al grupo radial donde es la sabrosona. ¿verdad? De donde es la voz, Jorgito Beteta. De zona en zona... Estás escuchando Cuando la, la... sabrosona. A la eso, que eso, no eso. se lo sabe, ¿verdad?